Congreso Mutacional. La felicidad es justamente el estado de conciencia de plenitud, del disfrute, de la vida en general, de los vínculos, de los afectos. Para eso es muy importante poder sanar y poder estar en equilibrio. Cada uno de nosotros elige venir a este plano bajo estos parámetros. Lo que viene después son todas situaciones de aprendizaje. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. SF.com Tienes que escribir. Dale.